Gracias por permanecer con nosotros, ya nos encontramos en el set del Café Caliente y tenemos la entrevista central con el arquitecto eh, Elías Lantigua. Y, pero antes, quiero darle eh, acuse de recibo a estos WhatsApp, el doctor Santos de San Francisco. Buenos días, excelente programa, el más informativo del Nordeste. En la sala capitular pasa lo mismo que con los puntos de droga, ay Dios mío. Todos saben dónde están, nadie hace nada para quitarlos. En Sala Capitular todo el mundo sabe lo que hacen para aprobar los proyectos de San Francisco, pero nadie hace nada con los regidores corruptos. Por... Bueno, este ha sido muy duro, doctor. Fuerte el doctor, ¿eh? Virginia de la Urbanización Castellana, buenos días, le escribe Virginia de la Urbanización Castellana para recordarle, el encargado de las obras de reparador, Reparación de las calles, aceras y tenes de las cuales fueron licitadas y vinieron e hicieron un por, por aquí y si un por aquí y no dejaron una, un solo hoyo cortados y no nos lo han rellenado. Castellana, mejor dicho, aquí no sirve a casi ninguna de las calles, tendremos que protestar para que vengan a arreglar y se les refresque la memoria, parece que le han dejado los... Hoyo, porque me eh, repitió mucho los hoyos que parece ser que fueron a reparar el ayuntamiento y lo han dejado así, ahí está la denuncia, la castellana. José Eladio de Los Rieles, Francia, favor que esta cumple José Eladio desde Los Rieles, felicidades a Eladio que está de cumple José Ladio de los Riales, felicidades José Eladio, Melvin Guzmán nos envía un vídeo que vamos a ver luego reiterando los saludos. Me gustaría que presentaran este vídeo que grabé en la calle del Sol Santiago de los Caballeros frente a la Gobernación. Dicha situación se presenta día tras día. Muy bien, ya le daremos ya lo estaremos viendo para ver de qué trata. Manolo Gerardino, buenos días. Si Félix era el, el, el gato, Alex, ¿qué es? Manolo es el. Fuerte, Manolo. Bueno, Manolo, Manolo. Dios mío, bueno. Pero Manolo. Seguimos más adelante con los WhatsApp. Ya tenemos a Elías la Antigua. Buenos días, arquitecto. Buenos días. Eh, es un honor para mí estar frente a el ustedes. Nuestro. Dos hermanos, dos amigos a, los, a quienes respeto. Igual. Igualmente, y, igualmente, igual. profesor. Y admiro, porque ahorita decía cómo, cómo ha crecido San Francisco, veo que ustedes los comunicadores, cómo han ido insertándose y Telenor, veo las escenografías, incluso eso quiere decir que hasta los artistas están produciendo. Eso es, es bueno, es, sí. así, así es, es. crece. Telenor la ciudad. está a la vanguardia y, a, y adelante, adelante nuestro productor de este programa de mañana. Así crece la ciudad. Hemos querido invitarle a raíz de todo este revuelo que ha tenido el audio, que implica a regidor y a contratista. No sé si producción me tiene preparado la parte en que el propio alcalde establece que el Departamento de Planeamiento Urbano es que le indica en una comunicación la solicitud o el porqué aprobar luego de que este proyecto haya sido rechazado previamente dos veces y en la cual existe una comunicación del propio departamento advirtiendo que no cumplía. Sí. ¿Se entiende? No sé si producción lo tiene. Bueno, más adelante. bien Esa es nuestra inquietud. ¿Qué generó que pudiera tener cabida un nuevo informe de planeamiento urbano. Ahí está la... Ah, bueno, vamos a escucharlo un momentito para que usted mismo... déle retorno. Lo hace el técnico departamental. Lo está haciendo el técnico nuestro que nosotros nombramos. Lo está haciendo el que nosotros nombramos.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 depositado un proyecto y tenía un año y entonces entonces el Iroji también trajo una denuncia que luego se la aprobó de inmediato ¿Por qué sube, y también otros. ¿por qué sube Al consejo de manejado por usted y diciendo que no por, por comisión sino que fuera ya Mire, hágame el favor, mira, aquí a, aquí tenemos el ingeniero el ingeniero. Nosotros nosotros los rumores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 en lo pero sobre el tema sobre el tema se le atribuye cercanía con el dueño del proyecto este individuo ¿A quién? A usted. Bueno, pero mira aquí el técnico, a nosotros no, no, no, nadie política, de, bueno, de ninguna no manera, de ningún Además, hermano, no soy yo que estoy en el audio. Supuestamente. O sea, vamos vamos vamos a coger el rábano por lo por la raíz. Si se fija la énfasis de que el técnico, de que el departamento es quien envía y le da el visto bueno luego que tenía un visto malo, es ahí donde nosotros sí. queremos, porque las palabras se las tomamos a la alcaldía. Sí, bien, eso es cotidiano allá, allá entran varios proyectos, hoy no, nosotros tenemos cinco proyectos devueltos de la sala, esos proyectos se llaman a los proyectistas, a los eh, ingenieros y técnicos, uh -huh. a los promotores, eh, se le explica por qué lo devuelve la sala, con qué oficio. Ellos en muchas ocasiones quitan un nivel, otras veces eh, eh, quitan un edificio, otras ajustan parqueo, reducen área, porque están depositados como anteproyecto. Pero en este caso específico, que nos ocupa, queremos saber qué, qué dio o qué vio el departamento de planeamiento urbano para enviar nuevamente a la sala con un informe favorable que le dio la oportunidad al alcalde de presentarlo y pedir en la sala que se liberara de ir a comisión y que fuera aprobado porque ya era más que conocido. Ah no, acuérdese que nosotros no manejamos nada en la sala, nosotros solamente ponderamos. No, pero él dijo que era porque usted había mandado ese informe técnico favorable, es ahí donde yo quiero... No, pero que cuando nosotros subimos, eh, por ejemplo, ese, ese y algunos proyectos sí. se mandaron eh, eh, con, con acotaciones desfavorables, ya nosotros no hacemos eso así, nosotros lo devolvemos de abajo. ¿Se entiende? Así que, que no llega a la sala. No, a lo primero cuando nosotros entramos, mandamos proyectos, cinco o seis proyectos, creo que ese debe ser uno, que lo mandábamos todo. Ahora no, ahora nosotros lo devolvemos desde ahí y ya solamente suben lo que nosotros ponderamos, entre comillas, letra negrita y todos los signos de agrupación, ponderamos, nosotros no aprobamos. Vale decir, ese sí. proyecto se ponderó nueva vez porque estaba en un proyecto cerrado, sí. cerrado, y creo que o nos bajaron área, o ah, imagínense cuántos proyectos manejamos nosotros. Sí. Eh, un cotejo hubo, además de que está en un proyecto cerrado. Los proyectos cerrados, nosotros estamos, eh, lo estamos aprobando con un 80% de los parqueos. Elías, ¿con? Con un 80% de los parqueos. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? La, la, porque la densidad de vehicular es baja. Pero una cosa, el que compra un apartamento tiene la, la obligación, el que le proyecta tener un parqueo. Un parqueo. Si usted dice que es un 80, ¿faltan parqueo? No, lo que pasa es, lo que pasa es que eh, San Francisco de Macorís eh, no tiene un plan regulador, pero sí tiene eh, un manual de procedimiento que dice dos parqueos por cada apartamento de acuerdo al número de al número de, okay. de dormitorios. Entonces, ahí la mayoría de ese proyecto tienen dos, dos parqueos y creo que hay dos apartamentos que, con, tiene uno. que tienen un parqueo. Entonces nosotros entendemos, nosotros entendemos que el 80%, e incluso Incluso la ley de fideicomiso te lo aprueba con un 80% y obra pública te lo aprueba con un apartado, con un parqueo. Arquitecto, yo quiero que usted oriente a la población de San Francisco de Macorís. ¿En qué consiste el Departamento de Planeamiento Urbano? Brevemente, ¿cómo usted encontró eso y cómo se encuentra en estos momentos? Para que entremos en materia porque mucha gente no entiende el procedimiento. Qué bueno que usted me haga esa pregunta, porque nosotros cuando llegamos a encontramos una favela brasileña. <risa> ¿Eh? eso, era, eso era un desastre. Nosotros organizamos todos los planos, e incluso queremos llegar hasta que el técnico, el ingeniero, no él mismo calcule cuánto va a pagar y todo, porque lo queremos hacer por la web. Que deposite vía internet al departamento, ¿eh? en base a un plan regulador, hasta ahí queremos llegar. Nosotros ya hemos eh, readecuado la, la, la oficina, tenemos los técnicos capacitados, eh, eh, muchos han recibido ya diplomados, hoy mismo están haciendo cursos los técnicos. De, el plano entra, yo no conozco quién, nosotros no debemos saber quién es quién es el dueño. A nosotros Allá entra un plano que cumple o no cumple. ¿eh? Entonces, eh, ese plano entra a dos departamentos. El departamento de mensura, que está la arquitecta Jenny Tavera, perdón, la agrimensora Jenny Tavera, con dos técnicos más, dos agrimensores. Luego tenemos el Departamento de, Ar de Arquitectura y el Departamento de Ingeniería. Cada uno evalúa su parte. Ingeniería evalúa la parte sanitaria porque la estructural es de obra pública. Pero nosotros debemos saber cómo van a verter las aguas, los desechos líquidos y sólidos, cómo lo van a manejar. Una pregunta, ¿obra pública aprueba los planos sin que el ayuntamiento haya aprobado? No, no puede, no. No. Ah. Tienen que pasar por la parte de, por ejemplo, arquitectura chequea, lindero, plástica, eh, funcionabilidad y todo ese tipo de cosas y parqueos. Bien. Eh, en el caso que ha generado tanto revuelo, y me disculpo que sienta que insista, es que hay que definir, hay que aclararle a la población, porque se ha estado como si fuera llevando la bola de un lado a otro cuando ya sabemos que el propio alcalde en sus declaraciones justifica que ese proyecto lo somete porque ya del departamento técnico de planeamiento urbano le mandaron que debía de ser aprobado y tengo una un, este, una fotografía de ese documento que está marcado con el oficio 775 si está posible aquí de envío en fecha 3 de julio 2017 de Departamento de Planeamiento Urbano al, al alcalde Alex Díaz. Entonces, este documento para presentarle anteproyecto, como usted ha dicho, un anteproyecto, de propiedad de los señores Aneudi de Jesús Gómez y Ana Lourdes Rodríguez y tiene la certificación y el número, un edificio de cuatro niveles, con un total de nueve apartamentos, tres de los cuales son tres penthouse, en el cual tiene doce parqueos. Entonces, nota, este edificio fue enviado al Consejo de Regidores con el, no, con el número de oficio 700 de fecha 14 de febrero del año en curso, del 2017. No, perdón, 2017. Sí, Ahí el departamento dice lo siguiente, estamos enviando nuevamente para informarle que este proyecto fue sometido a este departamento en gestión anterior, uno, y a mí me preocupó porque yo fui, en la gestión anterior, yo fui regidor. Sí. Y que yo recuerde, no tengo datos de esto. Y él mismo dice, los propietarios ya han construido apartamentos, han vendido los apartamentos en virtud de que es un proyecto cerrado de baja densidad, por lo que cumple con el 80% de los parqueos, por lo que no tenemos... Otra alternativa que recomendar su aprobación. Sí. Yo soy de los que cree que no puede haber alternativa si no ha cumplido. Esto te lo digo. Sí. Ese Bien. fue el documento Bien. que se dio. Y Bien. es el que Ale se, se refiere y justifica que no es él, que es el departamento Bien. de planeamiento. Bien, fíjese que nosotros decimos recomendamos. Nosotros recomendamos, nosotros somos un organismo que entendemos que entendemos que eh, estamos débiles en, el, en lo que es el plan regulador urbano, que no lo tenemos. Nosotros claro. lo que tenemos prácticamente, ahí lo que era una oficina de cobro. Nosotros creemos que para que nos sigan haciendo edificaciones en altura, sí. sin parqueo, preferimos un parqueo mínimo en proyectos cerrados. No, yo o soy, que no lo construyan. O que no lo construyan. Porque lo correcto es que haya regulación. Sí, perfecto. Que no o que no lo construyan. Pero acuérdense que le he dicho desde ahorita que obra pública acepta mínimamente un parqueo. Ya. ¿eh? Mínimamente un parqueo. Entonces yo soy de lo que creo. Que en proyectos cerrados y que tengan eh, eh, una densidad baja, yo prefiero hacer esa recomendación, no una, no, mil veces. Ahora. Soy yo que lo apruebo al final. No, yo hago una recomendación. Los regidores están en pleno derecho de aprobarlo o no. Y nosotros vamos a seguirlo recomendando. Óigame, y San Francisco de Macorís, que lo entienda, vamos a seguir recomendando en proyectos cerrados de baja densidad. Que, por, que cumpla con el 80% del parqueo, porque se ha demostrado científicamente, y lo hemos hecho en la cátedra de la Una universidad, pregunta. Perdón, que lo, lo hemos hecho, que el 60%, del, perdón, el 40% de los parqueos, de los edificios que tienen dos parqueos, el 40% amanece vacío. Sí. Arquitecto, Eso nos dice que podemos trabajar con el 80%. Arquitecto, un proyecto que fue... Eh, rechazado en el departamento, enviado nuevamente a sus dueños. Sus dueños vuelven y le hacen la rectificación del lugar. Ese proyecto puede ir a la sala, volver otra vez a planificación, volver otra vez a, al contratista al constructor y volver nuevamente al departamento volver otra vez ese procedimiento no importa cuántas veces le hagan hasta que cumpla lo puede seguir debe, debe cumplir hasta, hasta que cumpla debe, debe, debe cumplirlo porque nosotros nosotros solamente ponderamos nosotros ponderamos porque como le he dicho eh, tenemos un bueno incluso tenemos reuniones ya los los los, los eh, regidores vamos a trabajar el manual de procedimiento. Incluso hemos tenido reuniones con, con ACOPROVI, hemos tenido reuniones con los constructores. ¿Eh? Nosotros eh, estamos en vía de regularización. Acuérdense que ahí lo que había siempre era un ingeniero. Planeamiento urbano hoy es que está depurando cosas paulatinamente vamos a ir creciendo el que venga después de mí seguirá aportando ¿eh? y así ustedes están aportando pero llegaremos a un punto donde estaremos como La Vega Santiago, Moca y Santo Domingo ¿eh? donde usted sepa con el plan regulador cuánto pagan las A1 las A2 y dependiendo del sitio donde esté ubicado cuánto paga cada uno porque es antilógico que yo le esté cobrando a la gente de, de los barrios marginados de la ciudad, como se le cobra prácticamente a lo que hace. Con Recientemente, arquitecto, perdóname, sí, Francisco, hay constructores que se han quejado porque sus proyectos tienen demasiado tiempo en el proceso. ¿Esto pasa no, en, en, en, el, no, en el departamento o no, pasa en la regiduría? No dura tres días allá. Tres días no puede durar. En su departamento. No, en mi depart no puede durar tres días. Porque todos me conocen internamente. Ahí la ingeniera Yudelki, Yubelki, toma el proyecto, entra, toma el proyecto, lo distribuye y el proyecto debe llegar donde mí. Yo no sé quién es, solo ella sabe cuál califica y cuál no califica porque chequeamos lindero en base a la altura. Entonces esos proyectos que tienen años, seis meses, eso pasa en los regidores, arriba. Ahí es que está el cuello de botella. Yo no quiero... Yo, de, de que sale de nosotros hacia allá yo no. hacia lo dónde va el, el va de a la alcaldía ya. a la alcaldía con la motivación nuestra a la alcaldía a la alcaldía sí. el alcalde bueno, lo... él se basa de que precisamente él recibe de los técnicos esos Ajá. informes y en el caso en específico así lo hemos considerado si y por la factible, comunicación si él lo ve factible pues lo sube ya si no no lo devuelve también él tiene potestad para devolverlo ya eh, no, no, no, ese proyecto no se puede Mire entonces nosotros como técnicos, 40 años trabajando en arquitectura sí. conocemos la debilidad del, del proceso y no queremos seguir eh, paralizando una ciudad que para que nos hagan obras ilegales sin un parqueo preferimos el 80% una pregunta perdón, so, uh -huh. perdón Francis usted sabe cuánto es la multa que se paga 50 mil pesos para Hacen hacer una obra de 20 millones Pues yo te pago 500, yo te pago 2 millones ah, Y, pa, y, y pasa, pago y Entonces, pasa. usted no cree que es mejor El, el 80% de parqueo En obra cerrada claro. Ahora, en la ciudad no En la ciudad no, porque tenemos una densidad alta ¿sí? Muchos constructores hacen eso pero Claro, no. claro, y nosotros lo hemos frenado Pero una cosa En el caso del apartamento están con, Dice la comunicación Que están vendidos ¿Y cómo es que es posible que estuviera realizada la obra y es cuando se le va a dar la aprobación? Ahí es lo que me preocupa. Eh, bueno, esa fueron una de las cosas que ellos dijeron y eso yo pondré. Y que me aclare la parte de que fue de pasada gestión. ¿Fue en la gestión en la que yo fui regidor o bien, fue en esta? Bien, venía depositado de gestión anterior. Pero... Aún así, aún así, nosotros lo mandamos también a cotejar cosas que, que, que no procedían. Pero que ya en el 17 era una, la gestión de ustedes. Ya, claro, pero venía la gestión mm. anterior, o sea, de, de, desde, desde el 16. Es decir, que en el 16 no se lo aprobaron. No, nosotros lo mandamos a arreglar, nosotros los mandamos a arreglar cosas. Entonces, eh, ellos nos explicaban que habían vendido habían vendido, que ya estaban comprometidos, parece que ya la gestión anterior, no sé si se lo iban a aprobar o no, no sé, desconozco esa parte, siéndole honesto luego que entran dentro del 80% que yo le dije, en, un, en una urbanización cerrada, que lo voy, a seguir, lo voy a seguir bien ponderando y lo sabe el presidente porque no hemos juntado, nosotros preferimos el 80% en una urbanización cerrada, señores eh, vamos a ver, el Doral, Netalí. Pero usted no cree que la parte de la multa con, esa, con ese ínfimo valor de una obra de, de violación de 20 millones de pesos porque está violando claro. Porque cuando se le pone multa es porque viola algo. Sí. ¿Usted no considera que ese estilo de multa lo que genera es aprobaciones con irregularidades, Pero, porque simplemente ponerlo en el presupuesto 50 mil pesos más, es un, a ¿cómo tocan? No es un solo... 12 pesos con 50. Es un solemne disparate. Y Incluso, incluso ayer hablaba con el, con el presidente y, y él me explicaba por qué nació eso. Había muchas obras hechas en San Francisco de Macorís. ¿Eh? Ah, bueno, usted, bueno, en esa parte es interesante que usted nos explique. ¿Qué se hizo como solución para lo que ya era Ajá, obra realizada? Sí, sí. Eh, habían obras realizadas. Que no es para la que violan No, no es para la que, la que se están construyendo. Sin embargo, obras. eso ha sido parte de la cotidianidad, aplicar eso. Nosotros no aplicamos eso. ¿Eso está, eso está incorrecto? No, nosotros lo que hacemos, totalmente, totalmente de acuerdo. Nosotros lo que hacemos es que lo, ya lo devolvemos de abajo. Ya nosotros, nos, un proyecto que incumple, no lo subimos a la sala. Estamos abogando por el fiscal municipal. Qué lo tiene, lo tiene Santo Domingo, Santiago, un fiscal municipal que nos sirva de apoyo, eso nos, nos va a permitir hacer demoliciones. ¿Eh? Arquitecto, hay un centro médico aquí muy famoso que recientemente está abocado a construcciones y no tiene parqueo. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué se va a hacer en ese caso? Ese, ese ya nos reunimos, nosotros no estamos aprobando a esos centros asistenciales nosotros no les estamos aprobando por razones de que tienen que buscarnos parqueo Y no voy a mencionar nombre porque... Y ahí usted le aplicaría el 80% a eso. ¿A dónde? A esa densidad no, poblacional. No, no, no, porque cada obra se maneja dentro del manual con un procedimiento ya. diferente. Por ejemplo... El, por cada 30 metros cuadrados un parqueo, por cada 40, por el área vestibular un parqueo, y de, así dependiendo la obra genera una cantidad de parqueo por, por los visitantes. Acuérdense que aquí todo andaba de manga por hombro, sí. nosotros entramos, yo espero que quien me sustituya también sea un, un que maneje el urbanismo, que sea Jean o le haga que sea, cual, cual, no, no voy a mencionar nombre cualquiera, pero que tenga la intención de que, enten, que entienda que la ciudad es el solar de todos. ¿eh? Y debemos trabajar, yo me estoy sacrificando esto, este tiempo, este tiempo es, es mi sacrificio. El otro, deben ser otro pero con, la, con esas condiciones. Y además que maneje el asunto sin política, que el que llegue ahí llega a buscar un servicio, y si usted no cumple, no cumple. Como yo le digo a, a, al departamento, si Franklin La Antigua incumple, mándenle la notificación a Franklin La Antigua, que es mi hermano. O sea, nosotros no estamos manejando con un criterio de limpieza, de pulcritud, eh, que trasciende los linderos. Arquitecto, eh, la Comisión de Obras Públicas de los Regidores... Eh, ¿Tiene la facultad para establecer conversaciones con los constructores, eh, saber eh, teléfonos y cosas de los constructores? Eh, desconozco esa parte, desconozco esa parte, pero nosotros mandamos un expediente y en la ficha que ellos insertan está sí, sí. ahí todas las generales, todas las generales, incluso los teléfonos. Porque el proyecto, el proyecto, mire, primeramente se depura en la tenencia de la tierra, o sea, la 108-05. ¿eh? Luego, luego eh, pasa a, a la parte del lindero y a la parte de parque. Mire, le voy a presentar, así se encuentran esos edificios hoy día. Vamos a verlo. escúchame que estaba usando el celular porque he recibido una foto. Y parece ser que es de alguien que, que ha invertido ahí. Ese, ese, es, el, ese es el edificio de, de la desavenencia. Yo desconozco, yo no porque son tantos los planos que yo manejo. No, pero el que está en el tapete se supone que es este, que ahí vemos dos penjados arriba sí. y 12 apartamentos en el siguiente. Sí. Y la parte del frente es el parqueo. Es el parqueo. Sí. Es decir, que la inspección del planeamiento urbano hace un trabajo posterior cuando sí, dan el permiso sí, a la sala. Sí, sí. sí. Tenemos, tenemos el departamento de inspección. Antes de comenzar, antes de comenzar, hacemos un descenso al, al, al solar. Sí, y si incluso incluso se le cobra. ¿Y qué la qué y qué se cobra por apartamento o por ese edificio? Un ejemplo, el ayuntamiento. Se aplica, se aplica, se aplica el manual. ¿Cuánto? No, no, Tenemos no. la ingeniera Yubelki, la ingeniera Yubelki ya, es la que la maneja, que, sí. Entonces, Ah, mire, allá y eso no es no ah, pagado ah, en la unidad no, no, allá no se maneja dinero no, solamente el ingeniero Ayubelki, de cuánto metro tiene, el, a, a la arquitectura le pasa cuánto metro tiene, el ingeniero Ayuberki calcula el monto el monto se le da a, a, a quien está gestando el proyecto y mm -hmm. va y pagan a tesorería, allá no se es maneja que... dinero ya Planeamiento no maneja dinero eh, Esa parte de los constructores que ellos antes de hacer los apartamentos Ya tienen vendidos apartamentos Antes de, ni siquiera de iniciar Esa es una práctica que van a tener que dejarla Esa es una práctica que van a tener que dejarla Porque usted no puede vender cuando usted no ha aprobado O va a tener, digo, hay, hay arquitectos que son sagaces, son hábiles y tienen la oportunidad de planificar dentro de los criterios normales de crecimiento que permita la aprobación. Tienen hasta el manual. ¿eh? Sí. Y saben que, por que nosotros le damos un metro para un nivel. Si se aleja, si son dos metros, dos pisos, dos niveles, tiene que entrar 1.25. Si son tres, 150 Y el lindero es directamente proporcional a la altura. ¿eh? Yeah. Entonces, el, los que conocen eso, por eso le decimos que eso va a ir a la web porque con, tú con el manual solamente tiene que ver, como tiene el manual obras públicas, como tiene el manual todas las instituciones que están laborando para la parte de diseño. ¿Y qué va a suceder a partir de ahora, de este escándalo con los constructores que inician sin el permiso con la aplicación de normativa que existen no, por ya, violación. Perdón, nosotros no permitimos que inicien sin el permiso. Es obra paralizada. No. Es lo que no pueden. Lo que están vendiendo van a seguir vendiendo y van a seguir, pero van, van a tener que van a tener que, que legalizarse, que normalizarse allá. Pero en, en términos reales, usted, ¿cómo usted percibe si es correcto o no? que una obra que inicia sin el permiso, luego posterior se legalice. Eso no, es ilógico. No, no, eso es ilógico. Vamos a permitir que Tere traiga el cafecito caliente, sí, que, que hace antes... falta el cafecito, Tere. Para que ya concluyamos, que se oye la música de finalizar Gracias. la entrevista. Gracias. Porque en televisión un poco... Gracias, Tere. Gracias, Tere. Arquitecto, Arquitecto entonces allá la, eh, los planos no, no duran tres días. Bueno, en una pues, semana Pudieran durar 15 días porque la, la, la, la, Las asambleas Son cada 15 días Pero en, en tres días ya nosotros tenemos Hecho el expediente y todo Si califica Se cali O sea eh, Yo soy el último que hago la ponderación Porque allá sigue un ritmo normal Yo no sé quién deposita Eso entra a secretaría Secretaría sigue los canales normales Cuando pasa agrimensura y no cumplen agrimensura Es devuelto ahí mismo o sea, es un ritmo normal. Cuando llega donde mí, el proyecto ya ha sido evaluado con las condiciones de que pueda cumplir. Entonces entro yo, chequeo en DWG que deben depositarnos, nosotros cambiamos los formatos. Eh, eso es importante. Licenciado, nosotros cambiamos el formato. Nosotros estamos antes recibíamos unos rollos de plano y teníamos la oficina llena. ¿Cómo hiela. es ahora? Nosotros, nosotros estamos recibiendo los planos en 11x17, pequeñito y en DWG, vale decir el programa en el que lo están haciendo. Exacto. O sea, nosotros revisamos ¿Un CD. Nosotros revisamos en CD. ¿Por qué? Porque muchas veces escalaban los proyectos y un proyecto que tenía eh, 3000 metros cuadrados No lo podían poner por pues, 700 metros cuadrados Ya no Porque pues, la base de datos la tenemos ya, nosotros ya. Y eso pasaba con otras compañías Pues nada El tiempo se nos ha dotado Gracias a usted por haber ponderado eh, venir a, al espacio Creo que aclara Gran parte, otras Nos faltaría otro, otro programa Para poder eh, Darle contenido A esta situación que ya viene arrastrando yo la estaré, obra y el tema del audio. Sí, yo estaré siempre dispuesto a asistir a este programa. Primero porque me siento entre amigos y segundo estamos documentando a la comunidad y quiero quiero aprovechar este último segundo estos últimos segundos para decirle a los ingenieros que no deben no deben deben respetarse. En planeamiento urbano no deben darle un 5 a nadie Ustedes son profesionales de la agrimensura, de la arquitectura y de la ingeniería Usted deposita el, el, los planos por los canales legales Y espere que debe venir aprobado, debe bajar aprobado Porque yo sigo creyendo en los regidores de San Francisco de Macorís Bien, muchísimas gracias Estuvo con nosotros Elías. el arquitecto Elías La Antigua Aclarando este tema de, de la, del envío a aprobación de un proyecto que ha traído tanto revuelo en San Francisco de Macorís, ustedes no se muevan y agradecido de su sintonía porque regresamos en breve.